Y hoy es un día muy especial porque 5 de mayo es el día de la celiaquía. Y acá en la ciudad de Pinamar se realizó muchas cosas por esto. Los colegios que tengan el kiosco para, con productos para celíacos, se realizó una ordenanza, siendo la primera ciudad en donde había una ordenanza para los celíacos, donde esté identificado en los supermercados todos los productos. Esto tiene un gran trabajo de varias mujeres en especial de Alicia Alonso, que levantó la bandera hace muchos años para que esto sea posible. Por eso hoy estamos acá en el Hospital de Pinamar para ver qué se logró, qué falta lograr todavía, pero hoy sí festejamos, concientizamos el Día de la Celiaquía. Estoy, como te dije, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenos días para tu audiencia también. Eh, bueno, contentas acá con Belén, felices. Este, las personas que estuvieron, ahora se fueron a hacer la caminata y vuelven, este, y bueno, concientizando, siempre, justamente el este 5 de mayo se fijando el día de la concientización de la celiaquía, y no solamente eso, felices porque se reglamentó la ley, y eso estamos felices. porque qué? ¿Qué es la reglamentación de la ley? Es justamente, nosotros como ciudad balnearia y, una, y queremos un turismo inclusivo, eh, ahora todos los restaurantes, hoteles eh, Deberán tener un menú eh, para celíacos ¿Y eso que hace? Que el turismo justamente sea inclusivo Máximo que nosotros tenemos una ordenanza Y nuestra ordenanza que dice Va, Es ciudad balnearia comprometida con la salud de los celíacos Se lo dice todo esto Entonces bueno, justamente por eso estamos felices con, eh, justamente cumplimos años 5 de mayo y, y, es, y justamente se cumple hoy 73 años donde un médico que fue, es el pionero William eh, eh, William Karen Dick justamente identificó que con una dieta libre de gluten nosotros teníamos eh, somos sanos, volvimos a, a estar sanos así que mejor imposible bueno, Belén, y también estamos Belén, con Belén, la Nutri, que así la llamamos. La que, guía, la, que hola, guía, la que nos guía, la que nos lleva justamente que nosotros estemos bien y sanos. Tal cual, una profesional de lujo. Hola Belén, hola, ¿cómo, ¿cómo están? Estás? ¿Cómo están? Bueno, sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, eh, caracterizada, es autoinmune y genética, y ¿sí? está caracterizada porque no toleran el gluten, ¿sí? El gluten es la proteína que la encontramos en el trigo, la cebada y el centeno. Pero además también, siempre hablamos de la avena, porque Por la contaminación, ¿no? Entonces no pueden comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Pero también es muy importante entender, porque acá, eh, como dice Ali, es muy importante el acompañamiento nutricional, porque es una enfermedad que produce una mala absorción en general, al atrofiarse las microbiosidades, es decir, el intestino nos absorben los nutrientes, eh, que eso tiene como pelitos que ayuda a que todo se absorba todos los nutrientes, todo lo que comemos en esa enfermedad hay una mala absorción y eso trae un montón de deficiencias, antes el diagnóstico era, bueno, eh, eran niños generalmente ahora ya sabemos que puede aparecer también en la edad adulta eh, además los síntomas eran o bajo peso eh, o, o diarrea, pero ahora los síntomas son muchos más amplios porque pues justamente esa mala absorción hay déficit de nutrientes y eso puede traer falta en el crecimiento, este, además hasta hasta problemas eh, neurológicos, porque hay mala absorción de vitamina B12, por ejemplo. Bueno, es muy, muy amplio, por eso es tan importante el monitoreo de estos pacientes. Si bien la enfermedad, el tratamiento único que hay, como dijo Alicia, es la dieta sin TAC, sin gluten, eh, el monitoreo de estos pacientes es fundamental sí, para evitar cualquier otro déficit provocada por esta enfermedad. Así que recuperar el estado nutricional es eh, fundamental. Belén, desde tu lugar como profesional, creo que tuvo mucho avance la nutrición en estos años, más allá con los sellos, la identificación de los sellos para celíacos, como ahora que todos tienen que poner esos famosos sellos negros y que hacen tomar conciencia, ¿no? De lo que comemos. Sí, somos lo que comemos realmente también lo que sentimos, lo emocional también, por eso un profesional no solo aborda, es de muy amplio, eh, hoy hablamos mucho de la individualidad, porque también a veces es, no, es una enfermedad eh, crónica, y a veces eh, por ahí eh, hay como modas de no al gluten, no bueno, eso es una enfermedad, o sea, la persona realmente no puede comer eh, eh, nada que tenga gluten, y hoy también hablamos de eso, eh, eh, no es nada, porque a veces eh, un paciente que hoy que vino acá justamente y nos comentaban que, eh, oh, ay, bueno, un poquito de torta que me va a hacer, los bueno. Familiares, es, los un familiares. un poquitito. No entender la enfermedad, ¿no? No entender la enfermedad que no es un nada. poquito. Por eso estamos hablando también eh, sobre la contaminación. Un poquito más, por más íntimo que sea, afecta la salud de esas personas. Entonces, es muy importante la concientización, no solo del paciente, sino de los que los rodean, y en lo social también, porque muchas veces eh, quedan de lado, ni hablar en niños, en festejos de cumpleaños. Entonces, eh, conozcamos la enfermedad y colaboremos eh, eh, también en su tratamiento, ¿no? que siempre exista eh, un menú en, en cualquier evento social eh, para estos pacientes. Eh, yo creo, y esto por, por a medida que, que vamos hablando con personas que todavía no saben bien qué es la celiaquía, como que es un dolor de estómago y nada más, vos lo acabás de explicar, porque quizás hay restaurantes y sí bueno, no importa, se mezcló, bueno, ¿no? Y lo grave que es esto, ¿no? De, de esta contaminación sí, cruzada, sí, sí. ¿no? No solamente la concientización, es la sensibilización la gente se civilice porque esto es una enfermedad. No es que yo eh, quiero ser pedíaca eh, eh, o quiero ¿cómo es? Es, eh, quiero ser vegetariana o vegana. No, no, esto no es una opción, es una enfermedad. Y, y, y como tal, por eso se reglamentó también y que es tan importante que justamente todo lo que es gastronomía que esté consciente de eso y a base de eso se va a dar un curso este, miércoles 17, justamente, manipulación segura para en, en alimentos libres de gluten Bueno, como siempre la educación tiene que estar presente en todos los ámbitos, así es. Sí, sí para evitar eh, este, el malestar de esas personas que afecta eh, la salud, ¿sí? Belén, ¿puede causar la muerte o una mala ingesta a un celíaco? En realidad no causa daño a su salud un déficit eh, de, ya digo, osteoporosis por déficit. Eh, generalmente hay déficit de absorción de hierro, de, de calcio, de zinc, de vitaminas. Eh, hablamos de que puede afectar a nivel neurológico por una deficiencia de vitamina B12. Eh, es, muy, es muy amplio. En realidad los síntomas eh, hacen que el, el paciente vaya al médico, pero a veces también no hay síntomas. ¿sí? Eh, en, en los niños eh, produce el retraso del crecimiento. Eh, es una enfermedad grave, eh, causa mucho daño, ¿sí? Causa mucho daño a su salud. Perfecto. Bueno, que cuéntenme un poquito de la jornada que, que estamos teniendo en el día de hoy. ¿Se fueron a caminar? Se fueron a caminar, sí, justamente con el profesor, ¿no? Sí. Se fueron a caminar y bueno, ahora entro, en, entre un momento viene y va a haber un té con unas masitas y, y culminar el día lindo, festejándolo hoy contentos. bueno, lo recordamos bien, tal, tal cual, tal bien. cual entonces eh, mencionamos nuevamente la jornada que se va a brindar la semana próxima el 17 eh, miércoles 17 de 16 a 19 horas en el Hotel Sentido perfecto, Belén, todas aquellas personas que consideran más en los chicos que tienen algún síntoma, ¿qué es lo que debe hacer acá en la ciudad de Pinamarca? Siempre hay que recurrir al médico, mediante cualquier síntoma, porque son muy amplios, muy amplios. Eh, de hecho, en muchos casos hay, no sé, ejemplo de la última persona que me contó es que tuve anemia, no sabíamos de, de, de, el origen, la causa, hasta después de mucho tiempo me di cuenta que era por una celiaquía. Como es multicausal, o sea, es, es, es muy amplio, es muy importante descartar, a través de un análisis de sangre, que lo va a ordenar el clínico, eh... Si, es, eh, si padece esta enfermedad o no, después se confirma el diagnóstico con la biopsia, pero es muy importante siempre realizar eh, un análisis de familia. Perfecto, muchas gracias chicas, gracias por la atención. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y así cerramos esta jornada que está acá en el Hospital de Pinamar, en el Día de la Celiaquía, tomar conciencia, más educación, como siempre decimos, muchos avances, Dinamar, la primera ciudad que tiene una ordenanza sobre la celiaquía, donde regula que los restaurantes tienen que tener productos para celíacos en los hoteles también y también en los kioscos para los más pequeños. Y ahora la ley determina que es obligatorio tener una carta para celíacos. Karina Villa, desde Radio Mix.